que ver con el juego de roles ¿por qué? porque en el momento en que ustedes yo hago la pausa e imaginamos o ponemos una situación que tiene que ver con una colectividad ustedes en su imaginación buscan un rol que tiene que ver con esa colectividad por ejemplo un, un espacio de colectividad el mercado. el mercado ¿qué personajes hay en el mercado Ajá, gente que vende, gente que compra ilustradores exacto, vamos a distribuir el espacio y ya que hablamos del mercado vamos a imaginar el mercado vamos a distribuirnos en todo el espacio y vamos a desplazarnos como lo hemos hecho cuando yo le la pausa van a imaginar el mercado entonces y van a cada, cada uno cada una va a asumir un rol de los que mencionamos u otros que imaginen hay en el mercado. ¿Vamos a hablar? Sí, sí, sí, pueden hablar, pueden hacer acciones físicas. Esta luz no te beneficia, Hay que crear esta. Acciones físicas, eh, desplazamientos si quieren. Una improvisación de un rol que yo esté realizando en desplásense con calma respiren mirada al frente cuerpo neutro busquen llenar esos espacios que hay no me, no me aglomero en un solo espacio y ahora tomate va a querer? Papi? Stop. pausa stop! muy bien gracias disculpen por, por pausarlos solo para darles otras recomendaciones de lo que acabo de observar entonces de preferencia si me voy a desplazar voy tal vez a interaccionar con alguien si no Observo bien para qué me desplazo y si tengo una motivación para desplazarme lo hago. Si no tengo ninguna motivación, no me desplazo de a gratis. Solo si voy hacia algo o hacia alguien puedo desplazarme y no tengo que dirigirme a nadie solo a la nada. Pero pienso que hay alguien ahí, me voy a dirigir a esa persona o a ese ente o situación que estoy enfocando. Y seguimos. Sí, vamos a ir al mercado. Ahora ya. What vale. vale. Vendedores de comida. Vendedores. Ah, ¿Qué más? No, vendedores de agua. Muy bien. Estoy bien. Ok, todos esos. Ahora, van a hacerlo ustedes mismos sin interactuar entre ustedes. Juegan el rol, pero sí pueden tener entes imaginarios con los que interactúan, pero no entre ustedes. Eligen un espacio donde vayan a quedar en la pausa y no se mueven. De ahí. Cuerpo. Bien. Síganse desplazándose. porque tengo a la gente ahí y la puedo usar, pero traten de no, sigan desplazándose. Y hay muchos personajes, entonces no me voy solo de un lado del espectador o del, del aficionado o del, del futbolista, hay muchos otros personajes dentro del aficionado dentro de la misma gente que estaba el revendedor de boletos el estafador no sé, cuántas características puede haber ahí afuera va. El, el aficionado así fanático que no le importa el partido solo quiere al final ver tal vez a su jugador favorito y lo va a perseguir hasta el hotel, quién sabe va. entonces traten de, de si se van a mover está bien, pero traten de, de tener un solo lugar y a partir de ahí desarrollar su rol ahora el mismo estadio. ¡Ya! Espacio. Créanse la muchacha. Uno, otro, otro, que no muchachos se la quiere creer. El otro equipo, ¿no? ajá. Y ustedes se quedan ahí. Cada equipo va a elegir un ambiente de colectividad nueve no a los que ya hicimos, otros, ¿vale? Entonces, van a, a organizar una pequeña improvisación con roles específicos o con personajes específicos dentro de esta situación de colectividad, ¿sale? Entonces, uh, elijan su situación de colectividad, cualquiera que sea, si tienen dudas, pueden preguntarme, puedo hablar con ustedes, voy a dar cinco minutos nada más para organizarse, y después hacen su improvisación. Yo, ah, okay, okay. Ya, sí, es suficiente tiempo para organizarse Vénganse, ahora Vamos a utilizar las dos áreas del espacio Como hemos hecho El área del público Y el área de los actores y las actrices Vaya, mamá, verdad! ¡A los amigos! Mijo. hijo! hijo, están bien! hijo, ¡No se vayan a aquí en el teléfono! Observaciones para que los demás lo tomen en cuenta. Ajá. ¿Ustedes mismos podrían hacerse algunas observaciones que hayan encontrado ahí en su, en su representación? Que nos hicimos muy. Para acá, cuando nuestro lugar. Ah, es, bueno. Descuidamos el espacio. ¿no? Ok, la, está de, bueno. Ajá. De que empezaron todos al mismo tiempo. Primero tenía, tenía que pasar el choque, luego de un ajá, cierto pasado. tiempo llega el chute y las mueve. ¡Ja, el llanto de la señora pero cuando ya llegan los demás y el llanto de la señora se vuelve bajito tenemos que escuchar al chavo que llegó hizo la llamada tenemos que escucharlos a todos y ver qué pasa con todos una última sí. observación que hayan tenido que... a ah, eso se le llama desorden ordenado, <risa> desorden ordenado. Eh, la verdad que el uso del espacio en lo personal no me molestaría porque siempre se puede utilizar cualquier área del, del espacio escénico si se quiere hacer con conciencia y con la intención todo en la esquina, perfecto, muy bien. Si sí, ahí se quiere hacer, pero bien distribuidos los elementos en cada, en cada parte. Ahora, la otra es que tengo cuidado con la espalda público. Porque no está mal que quiera levantar a mi compañero de aquí dando la espalda público, pero si hablo algo, no me van a escuchar. Ajá, entonces, tal vez el chavo tenía que estar más horizontal para que cuando lo cargan, están dando todo el frente a público. Eso, muchas, muchas gracias, fue muy divertido. Siguiente grupo, ¿Vas a ver. Gracias. Dele, sí. dele, sí. viene vacío. Háganme al lado de la de Chicles, chicles, chicles, dulces, dulces. Sí, chiles. Súbales, sí, súbales, sí, sí, vale, vale, gracias. Todavía hay Gracias, señoras y señores, pasajeros. Para seguir tranquilo. Es decir, que por su dinero, por favor, eso es un asalto. No se mueva, Chicles, chicles. Por favor, su dinero, por favor. Yo creo que es chiclez. Yo no tengo nada, no tengo nada. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Su dinero, completamente. No, a la idea que te pasa que la idea que te dinero? dinero, por por favor. No te Gracias. Aquí no hay si no pasó nada. hicieron final cuando tenían que desarrollar más y más y más pues ya era no, no, déjen, no, déjenlo no. ahí. vamos no, no, no. venga, No, no, no. venga, sí. tranquila, tranquila ya, ya yo creo que mejor voy a echar ya al cuarto porque así no sale sí, no, no, tranquila, tranquila, tranquila no. vamos ya, ya voy pues, a bueno. retirarse? ¿así cierto cierro? sí, ¿Sí? So. hoy sí nos dieron las estos locos por dios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 Es difícil porque a veces solo nos mantenemos en nuestro entorno y, bien, esto tiene que tener una fuerza, por Eso que y aquel a veces no tiene que mezclar uno los sentimientos porque si no ah, logra dominar a las personas que están ahí también, quizá controlar el enojo porque quizá. En este caso, en mi papel, uh -huh. como guardia de seguridad, bien puedo venir yo a golpearlos y todo. Entonces, uh -huh. también tener ese, <ríe> esa calma y siempre tomar con calma todo y ver cuáles son las sí, sí. soluciones posibles para actuar también. Uh -huh. Todas las características que pueden tener.